Desarrollar, mejorar no el tiempo de relación Habéis puesto las calificaciones con con una justificación y el tiempo de actividad motriz. Parece que lo habéis tenido en cuenta. Parece que habéis tenido en cuenta los de 7.30 y. Tres, con eso está bastante bien los dibujos no sé por qué parecen un poquillo pequeños pequeño. sí porque hemos dibujado ah, tres círculos vale, Nosotros, vale vamos a hacer tres círculos entonces. vale pues no pasa nada que para en eso cuando ocurran cosas de ese tipo Uy, eh, lo eh, lo el primero bien. hacéis tres y luego vale, sí, el otro igual hacéis uno para que se vea como más en grande vale, ¿sabes no lo que digo? y por lo demás está pues lo que de la cuerda que me lo preguntaste ¿no? sí, sí ya está lo veo bien bien bien venga a empezar a ver si va tiempo. A Para no Andrés, Ah, vale, vale, vale. A chicos, chico, chavo, de lo, todo muy sencillo. estamos ah, lo hicimos de como la Hicimos una contra pero el te da la cuerda, no. ¿Es que lo hizo? Ah, ¿eso no? es un vídeo? No, no, no. Es que estaba de cuando se a alguien que que lo Es Va vale, me... no se un poquito, pero sí, si se va la... bueno, a hacer una que, sea que sea, Però, per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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué Hola ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Ha ganado David, que ¿Qué? es ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? En nuestro grupo el que menos punto tuviera ganas, en nuestro grupo por lo menos ha ganado Vero, que no entra nunca. Pues explícaselo a ellos, explícaselo a ellos. Ah, bueno, es lo que he dicho antes, que si te daba la cuerda sumaba un punto y el que menos punto tuviera que ganaba. Sí, en, en nuestro grupo, el mío veros, que no ¡Bravo, ¡Bravo, ¡Bravo! en el mío ha ganado Vero, que no entra ninguna vez. Yo no, yo no he entrado, no a No,